planos y su inclinación. Algunos planos son gráficas de funciones de R2 en R, sea f una función definida como a por x más b por y donde a y b son reales. Cualquier plano no vertical intersecta a los planos xz y yz en dos rectas, cada una en los planos respectivos son dependientes a y b. Veamos a qué nos referimos con esto gráficamente. Tomemos una recta L1 en el plano XZ de pendiente 5. Y otra recta L2 en el plano YZ de pendiente 3. Ahora observemos que el plano f de X, y igual a 5x más 3x contiene ambas rectas. Este plano es el único que contiene ambas rectas, y por lo tanto, este plano queda totalmente caracterizado por estas. En particular, la inclinación del plano queda determinada por el vector 5,3, es decir, por la inclinación de las rectas. Se puede demostrar que una función f que va de R2 a R es lineal si y solo si f de x, y es igual a a por x más b por y que es igual a, a b producto punto x, y. Las gráficas de estas funciones corresponden a todos los planos no verticales en R3 que pasan por el origen. ¿Qué pasa con los planos que no pasan por el origen? ¿Cómo aplica este concepto de inclinación para el caso de un plano tangente?